Retornamos con el programa. Gracias por estar junto a la televisión y la noche al día. Vamos a hablar de viviendas y de hecho esta jornada 10 familias más, eh, familias afectadas por el deslizamiento, recuerde usted, acá en la ciudad de La Paz estaban viviendo en los campamentos, que perdieron sus viviendas, han podido acceder a un departamento de forma totalmente gratuita. Y esto hemos visto hoy en la Ciudad del de Alto, todavía se tiene eh, previsto eh, 12 departamentos más, con lo que llegaría a 49 tenemos entendido, y yo quiero dar la más cordial bienvenida precisamente al viceministro de Vivienda, Javier Delgadillo que nos acompaña hoy en los estudios. Viceministro, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bienvenido con noches. Noticias Buenas en este caso, ¿no? Sí, bueno, para nosotros también es una alegría poder ayudar a las familias que todavía estaban eh, viviendo en los campamentos. Uh -huh. y, y bueno, hemos tenido algunas dificultades por identificar a las familias que realmente necesitaban en principio tra trasladarse y en segundo término que cumplían los requisitos mínimos digamos que, que nosotros hemos exigido. Por suerte hoy hemos logrado ya completar el traslado de estas nuevas 10 familias a sus nuevos departamentos en la ciudad del Alto. Ellos han escogido uh -huh. sus, vivir en el Alto y eso, eso a nosotros nos alegra mucho que eh, las familias puedan escoger, que tengan posibilidades de escoger dónde se van a ir a vivir, dónde van a ir a continuar sus vidas después de, de la tragedia que hemos vivido aquí en Cantutani eh, Ya son otras 10 familias. En total, eh, con estas son... 37 familias ya que se han trasladado a los departamentos entre el condominio pacha en mecapaca uh -huh. y el condominio huipala en, en la ciudad del alto hoy ha sido un, un encuentro súper emotivo entre las familias y el vicepresidente eh, nos ha tocado realmente el corazón ver estos cuadros de alegría eh, y este desprendimiento de, de todas las familias que han estado ahí esperando una respuesta ágil como, como la hemos tenido en los anteriores casos. Estamos mm, seguros que las siguientes familias también van a poder trasladarse en los siguientes días. Ajá. Hay otras eh, 12 familias también que ya, ya hemos identificado que se tienen que trasladar al condominio ¿Sí? Pacha y con eso ya tenemos... 49 familias que van a recibir sus departamentos, como ha dicho el presidente, de manera gratuita, prácticamente. Incluso grata. se les ha dado algunos electrodomésticos e insumos, ¿no? Así por es. lo menos hemos visto aquello. Así es, así es. Mm. Eh, lo que pasa es que en la primera entrega, cuando fue mm. el presidente, eh, nosotros llevábamos a las familias y les pedíamos que saquen de las carpas. Lo que, lo que tenían todavía y ellos agarraban unos, unos amarros allí, unos aguayos, se cargaban en la espalda y se iban uh -huh. en el carro, no tenía más eh, o en algún caso lograban recoger los colchones que les habían regalado también que les habían eh, y llevárselos ¿no? y, y viendo eso en la primera entrega el presidente dijo hay que hacer algo por estas familias también, hay que entregarles algo más y con la colaboración del ministro Juan Ramón, con la colaboración del ministerio de la presidencia, uh -huh. logramos acercar también estos otros electrodomésticos, esta, esta otra gama de línea blanca que eh, el presidente en principio entregó a, los, a las familias que se trasladaron al condominio Pacha y que hoy ha completado también en la parte de las otras cinco familias que se trasladaron inicialmente a, a, condominio a las primeras. ¿no? Sí. Uh -huh. El vicepresidente logró entregar hoy uh -huh. un total de 15 grupos de eh, electrodomésticos a las cinco familias iniciales y a las otras diez familias que ahora se han trasladado al condominio Huipala también. 49 sumarían entonces las, los departamentos entregados de forma totalmente gratuita. Aún faltan estas 12, ¿no? uh -huh. que, que como le digo ya tenemos identificadas, estamos uh -huh. terminando de cerrar la... la ¿A lista? quiénes ha sido? Porque me decía, tienen que cumplir requisitos. ¿no? Bueno, el compromiso inicial fue uh -huh. eh, ayudar a las familias que tenían su casa ahí, uh -huh. ¿no? ¿Y qué que habían per uh -huh. perdido su casa, eh, o en su defecto, que sabían que iban a perderla, porque uh -huh. ahí está otra franja de seguridad, eh, donde y también iban a demoler, la alcaldía tiene que demoler estas casas, porque están en total riesgo. Uh -huh. ¿no? en, entre esos dos grupos, el compromiso fue priorizarlos y trasladarlos a los departamentos, eh, básicamente en función de un solo criterio, eh, que no tengan otra, otra vivienda en otro lugar. Porque nosotros presuponemos que las familias que tienen otra vivienda en otro departamento, en otra ciudad uh -huh. eh, o aquí mismo en la ciudad de La Paz, eh, tienen las condiciones como para sostenerse de manera particular como familia. ¿no? Eh, y entonces lo que hemos ido verificando ha sido justamente que las familias eh, cumplan con ese único requisito. Como ya estaban en la lista de damnificados de la, de la Alcaldía uh -huh. de La Paz, uh -huh. lo que nosotros hemos verificado ha sido que no tengan otra vivienda. Eh, y, y es este total de 49 familias que van a terminar siendo beneficiadas con... Un departamento que, como ustedes han visto, tiene absolutamente todas las condiciones. No le, como decía uh -huh. siempre yo, no, le, no, le, no tiene nada que envidiar a estos desarrollos inmobiliarios que hemos visto en la ciudad de La Paz y en las otras ciudades del país eh, y que han entrado en el mercado inmobiliario como un privado y que están costando por encima de los 70 mil dólares. Prácticamente tienen todo y se les han fregado esos, esos elementos más, la línea blanca y aquello. Pero hay otro sector, mire, viceministro, han pasado dos meses y un poco más de, de este deslizamiento, mega deslizamiento en La Paz, y hay otro grupo que se había acordado también eh, poder atender, estamos hablando de quienes estaban en el alquiler o en anticréstico otro tipo de modalidades, ¿no? ¿Qué pasa con este sector? Bueno, mire, justo hoy en la, en la tarde logré reunirme con una parte de, de, de las familias que, estaban, que están en esta situación también, eh, como ha sido el compromiso del gobierno nacional. En principio nosotros hemos priorizado a las familias que tenían una casa en este lugar. ¿no? El segundo grupo priorizado son las familias que vivían y que habían tenido un contrato de anticrético en, en estas casas uh -huh. que se han deslizado. Y el tercer grupo priorizado son estas otras familias que pagaban un alquiler. Para estos otros dos grupos, lo que hemos comprometido desde el principio, desde el Gobierno Nacional, fue efectivamente eh, ejecutar un nuevo proyecto de vivienda social en el marco de este ejercicio de emergencia que hemos ido haciendo pero con el condicionante de coordinar directamente con el gobierno municipal. Es decir, el, la, el condicionante principal de, de respuesta para estos otros dos grupos es que el gobierno municipal termine de transferir los terrenos para que nosotros, por vía de la Agencia Estatal de Vivienda, podamos comenzar a construir las viviendas de emergencia en estos lugares. Eh, por suerte hemos avanzado muy bien como eh, les decía también la anterior vez que vine a conversar uh -huh. con ustedes eh, el gobierno municipal ha acelerado ha identificado, ha puesto oficialmente a disposición un terreno un terreno en la zona de Ovejuyo que tiene una una superficie de un poquito más de 26.000 metros cuadrados es bastante grande. Eh, nosotros hemos hecho la verificación legal y la verificación técnica de este, de este terreno eh, y hemos eh, evidenciado que de, las 26 de los 26.000 metros cuadrados, 11.000 estarían en una zona que no está en riesgo, ¿no? que no está en pendiente, que no está cerca de algún río, de alguna quebrada. Entonces, la, estos mil metros cuadrados son aptos para construir y lo que estamos ahora pidiéndole al gobierno municipal es que eh pueda trabajar en un ejercicio de urbanización de aprobación en, de en una planimetría 11, mil, en estos 11.000 metros cuadrados el, ¿Los 15.000 metros no están aptos? Eso, no, se puede, no se no puede No van a construir definitivamente nosotros no, en podemos, no, no podemos nosotros uh -huh. arriesgar la vida de las familias uh -huh. otra vez saliendo de este, uh -huh. de este hecho eh, en estos otros lugares Hemos hecho la verificación legal efectivamente los, los terrenos le corresponden al gobierno municipal, son de propiedad del gobierno municipal de La Paz uh -huh. eh, pero hay esta dificultad técnica a nosotros eh, con mucha claridad y con mucha honestidad eh, desde una verificación técnica hemos dicho que no vamos a poder construir en esta otra parte del terreno un poco más de 11.000 metros son aptos para la construcción de vivienda social de un proyecto de vivienda social y por tanto le hemos eh, pedido por vía de la agencia estatal de vivienda al gobierno municipal que haga este, eh, este ejercicio de urbanización de aprobación de una planimetría en este lugar eh, para que nosotros podamos ejecutar el proyecto ahí. ¿Tiene que tragarle el terreno más la planimetría? más la urbanización al viceministerio para la ejecución de este proyecto. A la ¿A a Agencia de momento, Estatal de Vivienda, a la agencia estatal. Eso, eso es lo que les hemos pedido uh -huh. porque eh, pueden por supuesto transferir los 11.000 metros cuadrados a, uh -huh. a propiedad de la agencia pero después luego la agencia va a tener que hacer aprobar una planimetría con el gobierno municipal eh, y va a tener que ceder un porcentaje de este terreno para vías, para equipamiento, para áreas verdes otra vez al gobierno municipal. Y nos parece un ejercicio muy burocrático hacer este ida y vuelta de las transferencias cuando podríamos solucionar directamente de parte del gobierno municipal haciendo el diseño de una planimetría y entregándonos los eh, espacios, los lotes ya listos para edificar los proyectos. Se tiene que esperar, entonces, ¿esto va, va a demorar todavía? Bueno, miren, está, hay un proyecto de norma municipal uh -huh. que ha ido avanzando, por suerte, está en una de las comisiones del, del Consejo Municipal de La Paz. Eh, la comisión le ha pedido un informe técnico también a la parte eh, ejecutiva del gobierno municipal y ojalá que eh, con la solicitud nuestra también podamos agilizar y podamos avanzar eh, de la manera más rápida posible. Como les decía a los vecinos a las vecinas que hoy nos han uh -huh. visitado en la oficina, eh, nosotros claro. estamos poniendo absolutamente todo de nuestra parte porque es un compromiso que nosotros tenemos que responder. Claro, ¿y yo por, por qué le, le consulto esto, vicevenista? Porque evidentemente existe... Eh, esa preocupación por parte de, de estas familias, de cuántas personas, de familias estamos hablando, además están más de dos meses ya eh, viviendo aún en, las, en los campamentos. Así es, eh, nosotros hemos, tenemos una lista oficial que nos ha entregado el gobierno municipal, uh -huh. son más de 150 familias que todavía, eh, que están en esta condición entre anticresistas e inquilinos uh -huh. y que todavía en algún caso están uh -huh. viviendo ahí. ¿no? Hoy nos decían los, los, eh, los vecinos, las vecinas que nos han visitado que hay hay familias que ya han ido retirándose del lugar, sabiendo que ya están en la lista oficial del gobierno municipal, que es la lista que nosotros también manejamos de, uh -huh. manera, de manera oficial, vuelvo a repetir. Eh, nos han dicho que han comenzado a retirarse y eso también a nosotros nos tranquiliza un poco más porque no es que están viviendo en las carpas ya... Eh, eso sería trágico, eh, seguir viviendo en las cartas. Pero hay efectivamente otra, otro grupo de familias que todavía está en este lugar y que realmente necesita eh, una respuesta ágil de esta burocracia administrativa estatal. Perfecto. Entonces, ¿se esperará? En, eh... Que se tengan los, los terrenos con plenimetría para la ejecución. Estamos atentos, estamos atentos uh -huh. a eso. Y, Corresponde y, y, al, y, y, al municipio entregar para que ustedes puedan iniciar. Es, ese, es el, ese es el compromiso que nosotros hemos asumido. Las veces uh -huh. que nos hemos sentado también con el, con el alcalde, eh, hemos dejado en claro que este es un ejercicio eh, de definición administrativa y normativa municipal. Uh -huh. Ellos nos... nos nos deben le deben entregar a la Agencia Estatal de Vivienda un terreno saneado y en las condiciones técnicas óptimas como para comenzar a construir. A partir de ello, ya corre por nuestra cuenta acelerar en lo operativo la ejecución de los proyectos para darle una respuesta. Nosotros no tardamos más de eh, cuatro o cinco meses a lo mucho para ejecutar un proyecto, pero esta parte legal, normativa de transferencia, es la que nos preocupa más. Muy bien, a tomar en cuenta entonces estos datos, está prevista la entrega de estos 12 departamentos para las familias damnificadas y a partir de ello también... Eh, esperemos que se cuente con los eh, con los eh, terrenos saneados como corresponde para llevar adelante aquello. Viceministro, quiero aprovechar eh, estos minutos y también hacerle consultas sobre eh, la priorización, por ejemplo. Dentro de, de, lo, de los programas o de las diversas modalidades que tienen para las soluciones habitacionales, para las distintas eh, familias y, y considerando el tema. Usted alguna vez me decía que tenemos metas establecidas, cantidad de viviendas que tenemos que entregar, pero hay un tema que se estaba trabajando y es precisamente priorizar a las madres solteras. Lo dijo el presidente la otra vez. Madres solteras con dos hijos van a poder acceder. Las personas que tienen, eh, familias que tienen una persona con discapacidad, existe un tema de prioridad. ¿Cómo se está evaluando este tema? ¿Y cómo se viene el proyecto de la, para las madres solteras también? Bueno, en general, como ustedes saben, hay un, un grupo de familias uh -huh. en el país que nosotros priorizamos: ¿no? las eh, familias lideradas por, por mujeres las familias lideradas o que tengan en su, en su núcleo eh, adultos mayores y las familias lideradas o que tengan en su núcleo personas uh -huh. con discapacidad. Esos tres grupos vulnerables son los que los priorizamos en los proyectos de vivienda social desde hace varios años ya, desde este cuatro o cinco años, son esos grupos vulnerables los que están priorizados siempre en nuestros proyectos de vivienda social. Ahora, eh, yo creo que el, el anuncio del presidente, no solamente en el caso de eh, las madres solteras, uh -huh. en el caso de los jóvenes también, eh, lo ha dicho ya hace un, par de, hace un par de semanas, unas tres cuatro semanas el presidente ha dicho que ten, debemos tener como Estado, como gobierno nacional una respuesta mucho más contundente a este grupo etario de jóvenes que han comenzado a vivir solos, que ya tienen carga familiar en algún caso o que han ido a estudiar a, a otro lugar y que necesitan una respuesta eh, con programas de vivienda social. Yo creo que esto es producto de la reflexión que hemos hecho también en el gobierno nacional respecto de esta evolución de la política de vivienda que requiere tra transitar de este ejercicio, como tú decías, numérico, cuantitativo de la cantidad de viviendas que podamos hacer, a este ejercicio mucho más cualitativo de respuesta efectiva, contundente, práctica, específica a los problemas habitacionales que tienen nuestros grupos poblacionales. Las mujeres, eh, los jóvenes los adultos mayores, las personas con discapacidad requieren efectivamente otra perspectiva, otra visión y eso es lo que estamos trabajando también en el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo la actualización, la evolución de esta sí. política de vivienda que tiene que responder a estas realidades no solamente eh, territoriales entre lo urbano y lo rural que es lo que discutíamos antes ya hoy 70% de la población está viviendo en las uh -huh. ciudades y la política de vivienda también tiene que responder a esa, a esa necesidad, sino también a estas diferencias particulares entre los diferentes grupos poblacionales que tenemos en el país. Se está trabajando en, en, en ello entonces, se va, se va a hacer una convocatoria luego. Así es. Cuando Nosotros, se tenga? digamos, sí. en términos operativos, uh -huh. lo que estamos haciendo es uh -huh. todavía trabajar en este modelo entre comillas clásico de los proyectos que estamos haciendo, priorizando, como digo, uh -huh. madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad, pero paralelamente trabajando con eh, los diferentes grupos, las organizaciones sociales, las instituciones que han ido analizando este problema en lo territorial y en lo específico, eh, generacional y de población, y a partir de ello, plantear una actualización de la política de vivienda que le permita al gobierno nacional y a los gobiernos locales tener sinergias más efectivas y darles respuesta, de respuestas más contundentes al, al problema habitacional en el país. A tomar en cuenta aquello entonces, viceministro, era importante, ¿no? Porque, porque veíamos en tarea también sugerencias, el tema de, de los jóvenes, la posibilidad de acceso que, que, que tienen los eh, eh, no sé la modalidad que me imagino la van a ir trabajando también para poder acceder a aquello eh, en temas de metas establecidas este 2019 viceministro a cuántas viviendas eh, se pretende llegar o soluciones habitacionales como menciona la agencia tiene una meta que tiene que alcanzar eh, yo estoy confiado en que nuestra institución uh -huh. encargada de la operación en la política lo va a poder hacer eh, tiene un poco más de 22 mil soluciones habitacionales que tiene que eh, concluir este año um, y está dentro del marco de esta programación plurianual, de este plan plurianual de reducción del déficit habitacional que ha comenzado el 2016 y que concluye este 2020 para el 2021 al 2025 debemos pensar esta actualización de la política de vivienda uh -huh. Eh, pero sin embargo hoy les puedo decir con tranquilidad que la Agencia estatal de Vivienda que ha desarrollado un marco operativo y un equipo técnico de alta calidad también eh, va a estar a la altura del desafío y va a poder responder a la meta. Ahí está lo, lo establecido y bueno eh, agradecerle a las personas que nos están escribiendo y nos decían eh, se, se está priorizando a las mujeres. Eh, ten, estamos viendo temas de violencia y, y eso ha significado acciones concretas. Eh, ¿tiene, ¿Tienen cifras, por ejemplo, en estos casos, cuántas eh, viviendas han ido entregando, viceministro? No, no, lastimosamente, ahora no tengo uh -huh. el dato yo de, de estos casos específicos. Uh -huh. Eh, Pero si sí se, se han entregado, se han priorizado sí, sí, por sí, lo que sí, nos sí, estaba por supuesto, contando. por supuesto que sí. Y, digamos, hay, hay un trabajo directo que nosotros hacemos, uh -huh. por ejemplo, con estas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, que no, eh, no tienen una vivienda propia a, la que, a las que nosotros podemos ayudar, no solamente a la mujer, sino a su, a su núcleo uh -huh. familiar en conjunto. Eh, ese dato específico no lo tengo, pero sí les puedo decir que más de 21.000 mujeres madres solteras han sido beneficiadas con programas de vivienda social en estos últimos 13 años en, en, de gestión de gobierno. De las 151.058 eh, familias que se han beneficiado, más de 21.000 familias son lideradas por mujeres madres solteras. Y eso para nosotros, por supuesto, es un, una gran alegría. Somos un ejemplo de trabajo con estos grupos vulnerables a nivel latinoamericano, pero sabemos que todavía tenemos que ir profundizando y actualizando, evolucionando nuestras políticas públicas en función de las necesidades de la, de la población. Vice Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros Compartir esta información muy importante Porque venimos hablando precisamente de eso no, De, de sectores del, en, en, de la población Que necesitan, que puedan acceder Y que existan modalidades distintas Por más, pero que se les dé una mejor condición de vida ¿no? Así es, estamos siempre a su disposición Para informar y para escuchar Fundamentalmente lo que nos interesa muchísimo Es escuchar las opiniones y las observaciones Que puedan tener en nuestro trabajo para mejorar Si hay observaciones, si hay sugerencias, si hay consultas eh, ¿Dónde se, se realizan las mismas, viceministro? La Agencia Estatal de Vivienda tiene eh, nueve oficinas departamentales. En las ciudades capitales tiene una oficina departamental. Igual. Estamos eh, en el internet, está la página web de la, de la Agencia Estatal de Vivienda, uh -huh. la página web del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, eh, las páginas en Facebook, en Twitter también donde recibimos comentarios, observaciones uh -huh. también, con todo gusto vamos a responder y vamos a recibir todas las observaciones que tenga la población. Importante aquello y a veces hasta denuncias, ¿no? Cuando existen, y alguna vez ya lo hablamos, viceministro. Sí, sí. Es importante tomar en cuenta esto. Muchísimas gracias y siempre bienvenida. Les agradezco muchísimo. Nos vamos a una pausa, 22 horas 17 minutos, en instantes, retornamos.